El río nos llama. Despertamos. Para llegar a Juanjui hay que pasar por el puerto de Pisana, donde el tiempo es oro y el río, el único sustento de los balseros que transportan vehículos livianos y camiones cisterna. La ruta que viene de Tocache termina en esta ciudad colorida y alegre, en la que todos se conocen, en la que todos se miran, sin desconfianza. Hasta hace unas décadas atrás, el río Guayaga ha servido como una de las vías para trasladar eh, los productos que nuestros agricultores eh, cultivaban en este extenso valle. Eh, a través de balsas y embarcaciones como canoas, todos se trasladaban hasta el departamento de Loreto para poder vender eh, su maíz, eh, también ganado. ...porque no había otra ruta para conectarse con otros pueblos de acá de esta zona. Esta importante vía también tiene muchos recursos turísticos... ...en los cuales nosotros estamos aprovechando... Eh, ...como caídas de aguas, inclusive que alimentan a estos cursos. Desde estos lugares eh, parten muchas embarcaciones... ...hacia el Alto Guayabamba, lugar donde... ...se encuentra o valle donde se encuentran muchos, eh, muchas comunidades ribereñas... Eh, ...por las cuales el único medio para comunicarse es este río. En el bulevar Punta Verde eh, nos encontramos con varios puestos... ...donde eh, los empresarios expenden comidas, bebidas típicas de acá de la región... ...donde el visitante puede eh, hacer uso de algunos transportes fluviales... ...para hacer un recorrido en este río Guayaga. Un recorrido donde se podrá apreciar la flora y fauna circundante a esta zona y eso también complementando algunas aves muy llamativas como el oatzín, a lo que llamamos nosotros acá ¿no? en el trayecto. Profe. Acá tenemos una plantación de caoba en Juanjuí, a orillas del río guayaga este Es un árbol que está en vía de extinción. La caoba es una de las maderas más finas del mundo, que se utiliza para, para los muebles, instrumentos musicales. Y ahora está prohibido su venta en el Perú. No. Se tendría que reforestar, pero pasan 25 o 30 años para poder aprovecharlo. ¿eh? admirar los árboles de caoba es un lujo extraño como observar los detalles de un animal en extinción como visitar un museo instalado cerca del agua y el guayaga se transforma en un parque de diversiones con su playa para jugar